Ahora era la tarde. Ana Obregón rompió el silencio tras la polémica y apuntó a los medios. Por favor, en serio, dejadme salir un día tranquila con mi niña. Te enseguida, Ana. Es Que no me dejáis nunca. De Solo verdad. te queríamos felicitar porque hoy es un día muy importante para ti sí. y para la pequeña. A Saber si lo habéis celebrado de alguna manera. Sí. Lo he celebrado dando paseitos y cambiando pañales, eso es. Es a ver, perdóname, Ana. Mi niña, que a palabras necias oído sordos. Y al final siempre triunfa el amor. Y esta cosita tiene derecho a vivir. ¿Vale? Venga. Y Ana, de verdad, es que sé que, sé que me vas a matar, pero es que, eh, tiene, es que tienes tanta actualidad. No, Ana, por favor, es que tienes tan... Todos los detalles a continuación. Bueno, muy bien, ahí la veíamos a Ana Obregón que rompue, eh, rompió el silencio. Paulita, bueno, porque te la veía refuerza. ofuscada. Estaba enojadísima sí. porque recuerdan que está viviendo en Miami, ella en realidad reside en España, está viviendo en Miami porque hace exactamente un mes nacía en el estado de la Florida Ana Sandra que no sabemos si decirle de apellido Obregón o Lequio, ¿por qué? Porque Ana Sandra es la hija legal de Ana Obregón, la presentadora española que veíamos recién en imágenes, pero es la hija de sangre del hijo de Ana Obregón. ¿Por qué? Porque Ana necesitó o utilizó el esperma Ay, que por... su hijo había eh, dejado en un banco de Nueva York, por, porque en ese momento le habían diagnosticado cáncer y su médico le recomendó que hiciera práctica. practicara muy jovencito, en ese momento tenía alrededor de 25 años. Y el médico le dijo, si el día de mañana quisieras ser padre, te recomiendo esto, porque la, las, digamos, el tratamiento que vas a hacer por tu enfermedad puede dejarte estéril. Él lo hizo y parece que eh, años después, cuando la enfermedad eh, ya marcaba su, sus días finales, él le pidió a su madre tener un hijo en esta tierra, aunque él no esté vivo. Esto lo contó Ana Obregón a la revista Hola en la tapa... Eh, que hablamos hace poquito nomás, eh, y la realidad es que encendió todas las alarmas en España. Y no se habló de otra cosa. Hace un mes exacto que no se habla de otra cosa. Pero no y puede ahora... volver. No puede volver a España por ah, ahora. no puede volver pero porque, porque no, no tenía el pasaporte volver. de la niña. Pero en la entrevista que le hicieron ahora en Miami, que la veíamos muy enojada no en Obregón, porque ah. está... Ay, por favor! A... Está cansadísima y que esta misma periodista la espera todos los días en la puerta y cada vez que ella quiere salir con la niñita, sí, la, la está eh, esperando, la, pero... le habla, le pregunta. Esta es la primera vez que Ana Obregón le habla, le responde a la periodista y lo que le cuenta en un momento es que ya tiene el pasaporte de eh, Ana Obregón emitido, pero que no lo recibió aún. Para ingresarla a como hija, ahora le van a preguntar, claro. pero es su hija, ¿cómo? Bueno, pero ¿cómo ¿cómo la, no la, perdón, pero lo lo no, la, no la puede anotar como su nieta. No. No, no, no la puede anotar no. como su nieta. O sea, la única posibilidad que tiene Ana Obregón es de anotarla como su hija. Sí. Sí. Pero es su nieta. Es la responsable ¿ella... del tratamiento. Claro, porque ella claro. contrató, subrugó el vientre, contrató una madre portante y unió el material genético gameta del hijo muerto con, con... otro material genético de una mujer. De la. Claro.